Por fin ha llegado el día, lo hemos vuelto a hacer y te va a sorprender. Este es el tercer bund en el que participamos y es espectacular. Hemos hecho ya muchos cursos y incluye 67 compañeras en el que podrás disfrutar de vídeos de alimentación, entrenamiento, relajación, eh, incluso también de eh, cuidados femeninos, alimentos afrodisíacos, aceites esenciales, eh, bueno, es una pasada. Estate atento a nuestras stories porque estos días, durante toda esta semana que dura la promoción del Bundle, vamos a ir hablando de los distintos contenidos. Son 67 cursos que tendrían por sí mismo un precio de 4.143 euros por solo 55. Lo has escuchado bien, estamos súper emocionadas, estamos deseando contaroslo, no podíamos aguantar más y creemos que es un contenido de súper valor para todos nuestros seguidores. Adelante con el Bundle de Vida Sana. y por fin podemos deciros la sorpresa que llevamos preparando varios meses junto a nuestros compañeros bloggers de vida sana, entrenamiento, alimentación, fitness, relajación, coaching... Pues nuestra contribución al del de vida sana es el ebook y el curso de nutrición anti-aging. Es un tema que nos gusta especialmente y en el que trabajamos mucho y en el que podrás descubrir las bases de qué es la alimentación anti-inflamatoria y anti-aging para frenar el paso del tiempo. Y recetas súper fáciles para incorporar en tu día a día en el que podrás frenar el reloj. No esperes más, descarga nuestro curso y nuestro ebook y compártelo con cuantas más personas mejor para que todo el mundo sea partícipe de este movimiento de vida sana y compre el bundle. Hola, puedes estar tranquila. La dieta vegana es una dieta sana y equilibrada como otra cualquiera que incluya proteína animal. En tu caso, debes tener en cuenta que tendrás que hacer un, eh, una suplementación de vitamina B12, que es la que proviene de la proteína animal. En este caso, haciendo el bundle, te recomiendo que hagas el curso de danza de fogones. Te va a ayudar muchísimo, va a ser una guía para ayudarte con el cambio de alimentación, te va a proporcionar recetas... Y es un curso online que vas a poder hacer cómodamente desde tu casa. Este curso por sí solo ya cuesta 119 euros. Entonces, comprando el bundle por 55 euros tienes a mayores 66 cursos más. No lo desaproveches. ¡Nos vemos! Además de una buena dieta y un estilo de vida activo, es muy importante calmar la mente y por eso hoy quiero presentarte el programa de Ana García del Barrio, Divina de la Mente. Son eh, meditaciones y visualizaciones que te ayudarán a calmar la ansiedad y eh, conseguir todo tu potencial. Puedes descargar los audios y escucharlos como hago yo en el coche y llegar al trabajo o salir del trabajo y llegar a casa en estado zen, al máximo de tu rendimiento. Este curso por sí solo ya tiene un precio de 20 euros y lo puedes adquirir junto a otros 66 en el bundle de Vida Sana solo esta semana. Anímate a descargar estas visualizaciones. Tu salud te lo agradecerá. En este bundle tenemos un para presentaciones como es el de Foodie ¿no? En él te va a enseñar a hacer los típicos cuencos denominados Buda paso a paso y con lo que vas a disfrutar muchísimo. A mayores te va a aportar recetas y muchos consejos. Ya nos contarás, aprovecha bastante porque este curso por sí solo te vale 40 euros y por 10 euros más puedes tener 66 cursos más. ¡Nos vemos! Sí. ¡Hola! Pues sí, si eres vegano tienes cantidad de recetas y a mayores un curso de la gloria vegana donde te expone muchas recetas buenísimas y muy fáciles de hacer. A mayores también te explica cómo hacer un batch cooking y te proporciona una lista de la compra para generarte más facilidad y que puedas hacer otros cursos del bundle. Piensa que este curso por sí solo ya vale 40 euros, entonces es una oportunidad muy estupenda. Hoy te quiero presentar el curso de Aylociclo integrado dentro del bundle de vida sana, en el que podrás conseguir este y otros 66 cursos por solo 55. El curso de Aylociclo por sí mismo ya tiene un precio de 120 euros y es muy interesante para aquellas personas que tienen dolor menstrual. A lo mejor tienes alguna amiga o familiar que lo sufre y lo puedes compartir con ellas. Verás eh, los tipos de dolor, eh, cómo se puede hacer frente a falsos mitos sobre la menstruación y el dolor en las mujeres y cómo afrontar pues, tu vida en el día a día y en el trabajo para que tengas una vida y un ciclo. Te presento a nuestra amiga Yoli Yoli, si pensabas que los nutricionistas éramos súper aburridos y solo pensábamos en vida sana, te presentamos un curso en formato vídeo e ebook de eh, recetas, sugerentes y afrodisíacas. Ahora que se acerca San Valentín, te invitamos a que descargues su curso y verás cómo sorprender a tu pareja y pasar una velada romántica y estimular ese libido y ese ánimo para que la vida sea más saludable. coherente siempre te recomendamos un estilo de vida activo. Cuando no tienes tiempo a ir al gimnasio o por alguna razón pues no lo puedes encajar en tu rutina diaria, qué mejor que hacer este estilo de vida activo desde casa de la mano de los mejores entrenadores. Te presentamos el curso de Mundo de Entrenamiento, que es una plataforma con más de 300.000 seguidores y están especializados en entrenamiento HIIT, eh, programa de alta intensidad para reducir grasa corporal y activar la masa muscular. En el bundle podrás encontrar, además del programa HIIT, de mundo entrenamiento, muchos cursos muy fáciles para hacer en casa, de yoga, pilates, eh, ballet, puedes encontrar también para mejorar tu flexibilidad, así que anímate y aprovecha la oferta que este, esta semana te ofrecemos de este conjunto de 67 cursos que valdrían 4.100 euros por solo 55. ¿Quieres perder peso y marcar abdominales? ¿Conseguir una mejor forma física y mejorar tu autoestima? ¿Estás cansado ya de probar una y otra vez rutinas de entrenamiento sin éxito? Conoce GetFit. GetFit es un programa diseñado por entrenadores expertos basado en la metodología HIIT, el mejor método para perder grasa y ponerse en forma avalado por la ciencia. Con GetFit conseguirás resultados visibles en tan solo 5 semanas y dedicando apenas 20 minutos al día. Gracias a este programa podrás perder peso y mejorar tu condición física desde el salón de tu casa. Podrás ahorrar el gasto del gimnasio y conseguirás resultados. Y además, no estarás solo, con GetFit podrás unirte a una comunidad de deportistas con tus mismos objetivos. Toma acción ahora, mejora tu salud y tu vida. Hola, sí que hay tres cursos sobre alimentación emocional. En este caso, comprando el bundle de vida sana, te recomendamos que empieces haciendo el cuaderno de actividades que proponen Strategic y Marianne del Álamo. Te va a sorprender muchísimo mayores te va a ayudar a aprender a, a mejorar tu relación con la comida y a conocerte más a ti mismo. Disfrútalo, aprovecha mucho porque este mundo se acaba muy rapidito. ¡Hasta luego! ¿Tienes niños y te preocupan las meriendas y los desayunos? ¿Necesitas saber alternativas a los típicos bocadillos de chorizo, de nocilla, para mejorar la alimentación y 0% azúcar? Te presento a parte y medio limón. Tiene un ebook en nuestro bundle de vida sana, que ya tiene un precio por sí solo de 59 euros, y aprenderás a hacer desayunos y meriendas para el cole y el trabajo. Bocatas súper sencillos, hummus, mermeladas... Masas para bizcochos, brownies, cookies de avena, galletas de taín y de salado pues te puedes encontrar bacon de berenjena, mini falafel de lentejas rojas, sobrasada de boniato, garbanzos crujientes. Esta semana estoy deseando que llegue el fin de semana para hacerlo con mis hijos. Anímate y descarga este y otros 66 e-books y cursos por solo 55 euros. Hola, sí, sí que recomendamos los smoothies, son una buena opción tanto para el desayuno como para los pies. Tienen un gran aporte nutricional y a mayores son muy saciantes. En el de pidoncillo y vainilla podrás encontrar bastantes recetas sobre batidos verdes y ya verás, que una vez empieces no vas a poder parar. ¡Hasta luego! ¿Quieres ser la envidia de todos tus compañeros de oficina con tus tapers tan saludables? Aparte, el secreto es que solo te llevará unos instantes el fin de semana planificar todas las comidas de la semana. Te quiero presentar el curso de nuestra amiga Gloria Carrión, baby 2 go En el que aprenderás a hacer tus tuppers rápido, saludables y muy facilitos. Hola, soy Gloria Carrión y vengo a contarte que el tupper perfecto existe. Después de haber estado más de 8 años trabajando en la oficina y transportando tuppers a diario, de una forma cada vez más go, a planificar y a preparar las comidas de la semana. Todo ello con preparaciones muy sencillas, muy ricas y con ingredientes muy fáciles de adquirir. Si tienes poco tiempo y piensas que comer en tupper es aburrido, este curso es para ti. Estoy aquí emocionada haciendo el curso de mi amiga Yosune Robles, de Danza de Fogones, el blog de habla hispana con más visitas en temas de alimentación vegetariana. Tiene 1.300.000 visitantes al mes. En este curso que estamos haciendo, contenido en el bundle, tiene ese contenido de muchísima calidad, pues cómo hacer una despensa vegana básica, cómo recetas de smoothies, alimentación ecológica, frutas y verduras de temporada, cómo ahorrar tiempo y dinero en la cocina, cómo complementar los alimentos y combinarlos para evitar deficiencias nutricionales. Es una pasada. Este curso por sí mismo solo vale 119 euros y con la oferta del Bundel de esta semana podrás obtenerlo junto a 66 cursos más por solo 55 euros. Anímate y, haz como nosotras, compra el bundle.